Bienvenida al auditorio del Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones de Telecom a este el acto de lanzamiento de los proyectos Centro de Relevo y Teletrabajo con la participación de la Primera Dama de la Nación, la doctora Nora Puyana de Pastrana. Un saludo muy especial a ustedes. El día de hoy eh, he venido en representación del Comité Consultivo Nacional del Plan Nacional de Atención a la Discapacidad. Esperamos que ustedes nos puedan continuar apoyando. De verdad, esto es muy importante para nosotros, no continuar dependiendo de nuestros familiares. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Sí, con ella habla? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver qué, con mucho gusto, a ver qué quiere decir. A ver un momentico, yo voy traduciendo el mensaje para que todas las personas lo oigan. Doctora Nora. En nombre de la comunidad sorda, muchas gracias por el apoyo al proyecto.